Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Chicos pues el día de hoy les quiero mostrar en este video Algunos jugadores de la liga premier que a mi parecer traen muy buenas stats Así que eh, vamos a buscarlos en el mercado para que ustedes los vean Y esto lo hago chicos con la intención de que eh, puedan formar un equipo eh, de esta liga premier Y así puedan llegar un poco más fácil a la química de 120 Y pues ya con esto les pueda este, ayudar y servir para eh, los eventos de por ejemplo el de cara a cara eh, el evento de campaña O bien incluso hasta para el ataque enfrentado Para que todos estos eventos los puedan jugar Este con un poco más de ventaja chicos Así que, vámonos directamente al mercado Y el primer jugador que les quiero recomendar Chicos, es este Morrison Es un inglés, es del equipo eh, Cardiff Y como podrán ver, este fácil lo pueden encontrar En el mercado por abajo de 3000 monedas Así que vamos a ver sus stats Uy chicos, antes, antes de pasar a ver sus stats Se me olvidaba Este... Las cosas que yo tomo en cuenta eh, para buscar jugadores eh, que traigan buenas stats es por ejemplo en los atacantes eh, Busco que traigan este, un buen nivel en su, en su pie malo, eh, estoy hablándoles de 4 o hasta 5 rayos de, de preferencia Y en el caso de los defensas chicos me estoy fijando en la altura que tienen y también este, eh, en el salto y en los cabezazos esas son las cosas que yo estoy este, eh, tomando en cuenta al momento de escoger algunos jugadores, ya sea para mi equipo o para sugerirlos este, a algunos de mis compañeros. Así que eh, tengan mucho esto en cuenta chicos. Eh, recuerden para atacantes eh, estarte fijando en qué tanto nivel de pie malo tienen. Y en los defensas, este, pues procuren buscar este, a jugadores que tengan muy buena altura y que tengan un salto y un cabezazo eh, elevado, chicos. Como es el caso de este eh, primer jugador que es Morrison eh, Como les digo es un inglés Así que pues también les va a ayudar este por ese lado eh, En darle eh, puntos de química a su equipo Él tiene una altura de 1.94 Y como podrán ver acá en sus eh, detalladas Tiene 74 de marcaje, 73 de entrada normal, 77 de entrada agresiva 73 de intercepciones, 78 de cabezazos, 87 de fuerza 84 de agresividad y 78 en salto chicos Así que eh, yo se lo recomiendo Ya que este, en los tiros de esquina eh, Tanto en campaña como en cara a cara chicos Les va a venir bastante bien El segundo de defensa que les quiero este, eh, recomendar chicos Es este Diop Es un francés del equipo de West Ham Y como podrán ver Él tiene una altura de 1.94 Y sus stats tiene 76 de marcaje 78 de entrada normal 78 de entrada agresiva 75 en intercepciones 75 en cabezazos 86 en fuerza 79 en agresividad Y 74 en salto Así que también por su altura chicos se lo recomiendo Para que en los tiros de esquina que lleguen a tener Pues tengan un poco más de ventaja eh, Contra los defensores Y así puedan meter este gol Y ganar este, algunos encuentros chicos El último defensa central que quiero Recomendarles es este Duffy Es un irlandés del equipo Brickton y él también tiene Una altura bastante buena, tiene una altura de 1.93 y sus estadísticas son 75 en marcaje, 76 en entrada normal, 75 en entrada agresiva, 76 en intercepciones chicos, 83 en cabezazos, 84 en fuerza, 84 también en agresividad y 89 en salto chicos. Bueno, esos serían los tres defensas centrales que yo les recomiendo de la Liga Premier. Como podrán haber visto, eh, los tres jugadores andan por debajo de las, de las 10.000 monedas, inclusive hasta por debajo de las 3.000 monedas. Así que creo yo que bien vale la pena invertir en ellos Ya que eh, no cuestan tan caros Y muy fácilmente pueden llevarlos a un Hero 80 Y así empezar a formar su equipo chicos Así que bueno pues ahora toca el momento de los laterales chicos Y aquí quiero aconsejarles a este Brian Igual también es un inglés Es del equipo Fulham Y lo que destaca de este jugador no es tanto a su altura chicos Sino que tiene eh, 4 de pierna mala Y además cuenta con una muy buena aceleración y velocidad Tiene 83 en aceleración y 85 en velocidad, eh, sus estadísticas de, de, de defensa son eh, 72 en marcaje, 74 en entrada normal, 76 en entrada agresiva, 73 en intercepciones, 71 en cabezazos 75 en fuerza y tiene 92 en saltos chicos, así que también les va a servir bastante al momento de estar este, eh, cobrando algunos tiros de esquina el otro lateral eh, que les recomiendo chicos es este Jetlin es un americano que juega en el Newcastle este jugador tampoco cuenta con una altura eh, muy este, destacada. Pero lo que sí trae este jugador, chicos, es que trae 93 en aceleración y 93 en velocidad. Así que eh, es, un jugador, es un jugador muy rápido que van a poder usar por la banda. Y tiene 75 en entrada agresiva, 72 en marcaje, 68 en fuerza, 79 en agresividad y cuenta también con 89 en salto, chicos. Así que aparte de ser veloz por la banda, les puede venir de mucha ayuda también al momento de estar cobrando los tiros de esquina, chicos. En el medio campo chicos quiero recomendarles a este Vidra, es un medio centro ofensivo, es del equipo Burling y lo que destaca de este jugador es de que cuenta con 4 en su pierna mala y además tiene 86 en aceleración, 83 en velocidad, 78 en finalización, 72 en potencia de tiro, tiene 73 en regates, 75 en control de balón, 80 en agilidad, así que es un jugador este con muy buenas stats y muy veloz. Y por menos de 5000 monedas chicos lo pueden este, eh, adquirir en el mercado Para ponerlo en su equipo de la liga premier chicos Ahora toca para el medio centro defensivo chicos eh, La verdad aquí es de que le estuve buscando Y no encontré a otro jugador con mejores stats que este en didi Por desgracia su costo en el mercado anda eh, por debajo de los mil monedas chicos Pero la verdad que recomiendo mucho a este jugador de Leicester City Porque también cuenta con 4 en su pierna mala y además cuenta con 84 en marcaje, 86 en entrada normal, 83 en entrada agresiva, 86 en intercepciones, 77 en cabezazos, 87 en agresividad y tiene 90 en salto. Además de que su altura, pues también es algo buena, tiene un 83 de eh, alto. Así que, pues tanto les va a poder servir este, eh, en la defensiva. Como en algo de ayuda, eh, también al momento de estar este, eh, ejecutando algunos este, tiros de esquina, chicos. Como medio centro, chicos, quiero recomendarles a este eh, Fellaini Juega para el Manchester City. Y lo que destaca de este jugador, chicos, es de que cuenta con una altura de 1.94. Y trae muy buenas stats, tanto eh, en finalización, potencia de tiro, posicionamiento, en pases cortos, chicos, que también es de mucha ayuda al momento de eh, pasar el balón a nuestros eh, atacantes. Tiene también un buen control de balón con 82. No tiene este, un muy buen salto, pero cuenta con 93 en cabezazos, 91 en fuerza y 94 en agresividad. Así que también este es de mucha ayuda, tanto eh, al momento de estar generando jugadas para, eh, para los atacantes, como este, al momento de estar defendiendo cuando tenemos este, algún contraataque, chicos. El otro medio centro que quiero recomendarles es este Ruben Neves, chicos. Él juega para el Wolverhampton. Y lo que destaca desde este jugador, chicos, es su potencia de tiro y su tiro lejano. Que puede servir de mucha ayuda al momento de estar eh, intentando disparos de fuera del área. Además de que cuenta con 84 en pases cortos y 87 en pases largos. Lo que también sirve bastante al momento de estar generando jugadas para nuestros atacantes. Tiene un muy buen control de balón con 82. No tiene las mejores stats al momento de estar defendiendo, pero cuenta con 70 en marcaje, 74 en entrada normal. 69 en entrada agresiva 75 en intercepciones Y 81 en agresividad chicos Bueno pues ahora toca el turno para eh, un medio izquierdo chicos Y la verdad que eh, en la Liga Premier no hay otro mejor que este izquierdo Es un colombiano que juega para el equipo de Brighton Y lo que destaca en sus estadísticas chicos Pues no es más que nada que la velocidad Cuenta con 92 en aceleración 90 en velocidad Tiene una potencia de tiro de 82 Lo que es también bastante bueno tiene un tiro lejano de 79, cuenta con un control de balón de 80 y tiene 81 en regate, chicos. Así que otro muy buen jugador para este, iniciar este ataques es por la a, banda izquierda. Es por ello que se los estoy recomendando, chicos. Y como medio derecho, chicos, eh, quiero recomendarles a este Antonio. Es otro inglés también. Él juega para el equipo de eh, West Ham. Y lo que más destaca eh, en sus estadísticas, chicos, es también la a, velocidad cuenta con 82 en aceleración 85 en velocidad tiene 73 en finalización 77 en potencia de tiro tiene un tiro lejano de 73 cuenta con un control de balón de 76 y con 80 en regates y también este puede ser de algo de ayuda en los tiros de esquina ya que cuenta con 83 en cabezazos 83 en fuerza 77 en agresividad y 89 en salto chicos bueno, ahora toca el turno para los atacantes chicos eh, Y como extremo izquierdo quiero re recomendarles a este Sexteknon Él juega para el equipo de Fulham, es otro inglés también chicos Y lo que destaca en sus estadísticas chicos, pues es la velocidad Tiene 85 en aceleración, 87 en velocidad eh, Su tiro lejano no es muy bueno, tampoco tiene muy buena potencia de tiros Pero este, puede servirles de mucha ayuda al momento de estar este, yéndose por la banda izquierda y está intentando mandar centros al medio del área, chicos. Siempre con la intención de estar buscando el gol. Como extremo derecho, quiero recomendarles a este Adama. Tiene también una carta de extremo izquierdo eh, de jugador de campaña, chicos. Que también trae muy buenas stats. Y lo mejor en sus estadísticas, chicos, pues es su velocidad. Cuenta con 97 en aceleración, 96 en velocidad. Tiene una potencia de tiro de 74. Su tiro lejano no es muy bueno. Pero cuenta con un muy buen control de balón con 82. Y con un regate de 88, chicos. Así que también puede ser un jugador de mucha ayuda. Al momento de estar atacando por la banda derecha. Siempre tratando de irse hasta línea final. Para mandar un tiro centro al medio del área. Con la intención de estar este, buscando el gol, chicos. Otro extremo derecho que también quiero recomendarles. Es este Iván Caballero, chicos. Él juega para el equipo de Wolverhampton. Y pues también tiene muy buenas estadísticas en velocidad. Tiene 86 en aceleración. 87 en velocidad. Tiene una finalización de 70. Su potencia de tiro la tiene en 78, tiene un control de balón de 78 y un regate de 79. Así que también puede ser otra muy buena opción para ponerlo como extremo derecho, chicos. O bien, si no les convence ese Iván Caballero, pues también está este Elder Costa, quien también cuenta con muy buena velocidad, tiene 89 en aceleración, 86 en velocidad, potencia de tiro de 73. Su control de balón es de 78 y su regate es de 79, chicos. Bueno, por último, este, quiero recomendarles a un delantero, chicos, y es este de Foe. Es otro inglés también. Juega para el equipo de Bulldemont. Él no es tan veloz, pero su tiro es muy bueno. Cuenta con 85 en finalización, 84 en potencia de tiro, 78 en tiro lejano. Su control de balón es de 77 y su regate es de 74. En dado caso que no les haya convencido, ese DeFoe, de Foe. Ya por último, quiero dejarle eh, este último delantero, este Wilson igual juega para el equipo vulnerable él sí es un poco más veloz tiene 86 en aceleración 88 en velocidad 80 en finalización 74 en potencia de tiro su control de balón es de 77 y trae regate de 74 chicos. bueno chicos pues esas serían mis recomendaciones para jugadores eh, baratos en el mercado y que traen muy buenas estadísticas para su posición espero que esta información les pueda servir en algo y con ella puedan formar un muy buen equipo de la liga premier. Y sobre todo pues que lleguen eh, a obtener una muy buena química. Para que logren llegar hasta el máximo que es de 120 chicos. Bueno pues hasta aquí el video chicos. Espero que les haya gustado. Y más que nada les sirva esta información. Si les gustó este video chicos. Y quieren que les siga trayendo más información. Como esta pero de otras ligas.